hola chiquillas y chiquillos eh, séptimo capítulo ya eh, este es eh, una de las peores cosas que me ha pasado eh, tuve un problema con el video que iba a subir para esta parte pero se me se me corrompió o sea el audio me quedaba el del juego me queda muy por sobre ...la voz que tengo yo, o sea... El, ...el volumen... ...aquí no hay nada... ...¿qué había por acá? Ah, sí, aquí había, aquí había una, un lienzo... ...y como les digo, tuve un problema con el audio... ...y tuve que... ...jugar el juego de nuevo, desde cero... ...y llegar hasta este punto... Así que tuve que jugar toda la partida casi completamente de cero y mandarme casi un speedrun para el juego. Pero... Bueno, ahí había un atajo que nos daba para... Ok, creo que, ten que teníamos que ir para acá abajo, ¿no? Corre. Ya aquí tenemos una lucha oh, Voy a prender las luces Ok, vamos Igual voy a ir un poco más rápido Por el hecho de que eh, Ya esto yo lo pasé ya Entonces Igual fue, fue horrible La sensación de haberla De haberla cagado De esa forma que no sé qué habré tocado en ese momento. Pero aquí igual le voy a traer el final, pero... Con mejor... Eh... ¿Cómo era esto? Mierda, creo que no puedo abrir esta... Sin haber hecho la otra. Mierda. Creo que tanto no me acuerdo, ¿eh? A ver, si sí, había una bajada aquí, hay una bajada por acá, oh, pero por aquí yo pasé. A esta, esta, okay, creo que tengo que estar aquí, ¿no? Oh, ya la tengo. Y ya lo tengo abierto What? Algo no hice Algo me faltó por hacer por el apuro pero algo no hice Te Voy a volver a la puerta Dios mío A ver Aquí está la puerta Claro, no me concentré en la puerta, no me dice... Gran detalle, no me dice cuáles son... Ok... Entonces nos vamos para este... Para este lado... Bueno, bueno, espirran ahí todo, todo guapito que al final terminó siendo esta. Claro, ya va una. Claro, después tengo que bajar por ahí mismo. Ok. Esta, la que tenemos que ir es la de aquí abajo. Creo que era por aquí, ¿o no? ¿Dónde está la baja? Dios mío. Acá está la baja. Vamos, corre. Entonces aquí tengo entendido que nos vamos a pelear. Claro, ahora sí nos peleamos. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué...? Ok... ¿Qué... qué ondis? ¿Qué dónde Vamos, levántate. Pégale. Ya... ¡Pégale! Ahí está Pero... Ah, no puedo, no puedo esquivar mientras estoy en el aire Ahí viene otro apareciendo Le vamos a pegar rápido Rápido, rápido Ok Corre, corre, corre esto era aquí arriba, ¿cierto? ¡Ah! Porque me fui, al... me fui a la parte oscura sin recoger la antorcha Qué forma más estúpida de morir, Dios mío Espero que no tenga que pelear de nuevo Creo que es donde estoy con el cuestión de ir rápido, por el speedrun. Estoy cometiendo errores... Errores que no debería cometer. Vamos. Vamos. Pero... Vamos. Tranquilo, tranquilo. Ahí ahí. Mira, te pillé justito No, pero... Justo ahora Ya no tengo que esperar ¿no? Claro, los tuneados cuando me concentro Que moran rápido estos bichitos Ahí, ahí con dos de estos grandes ya están, no están... al otro lado, tengo que recoger mi antorcha. Sí, ¿dónde no está la antorcha? ¿Dónde está mi antorchaquita? Vamos, corre, corre. Entonces estoy con el impulso de, de Speedrunner. Speed así que me voy a tener que... perdonar. Pero <risa> jugar el mismo juego dos veces un poquito agotador. Pero ahora sí, configuré hartas veces el tema audio-video, eh, calidad y todo eso. Así que debería ir bastante bien. Y, y Dios quiera que no. No tenga que hacerlo de nuevo. Ya, solo me falta uno, que creo que estoy ir a la izquierda. No, a la derecha. vamos pero por la parte de abajo. Vamos, corre. Corre, corre. Hay que recuperar una torcha, así que tengo que ir a llegar a la luz. Lle llegando a la luz, eh, to estamos todos bien, así que aquí, run, run. Corre, corre. Corre, corre. Bien, bien, bien, bien, bien. La siguiente vamos, corre. Sí, sí, sí, sí. Para allá voy guachita, para allá voy guachita. Voy a la siguiente, vamos. Vamos y acá está la antorcha con la que vamos a poder movernos un poquito más libre ok vamos a desbloquear este este este símbolo que creo que era una, una especie de p de acá lo que tenemos que hacer es eh, prender las antorchas para que no haga el, el, el tema de espejo en el agua. Aquí es como lo, lo jugué hace po muy poco, estoy fresco con la, con los puzzles. No me, re, no me representan mucho mucho tiempo solucionarlo, así que... Ya me pasaría si sí, jugándolo ya tres veces no podés solucionarlo. Aunque ahora puedo tomarle un poquito más de, de atención al, al Lore, ¿eh? Vamos abre. Vamos. Corre, corre. Ay, mira, no me acordaba de este bicho. Corre, corre, corre. No, a me de llegar. Corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Salta, ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! La cabecita. No, no. Se no. perdió la cabecita. Se perdió la <coughs> cabecita. Todo le va de mal en peor hasta acá ahora. Y todo lo que tiene que subir después. de agua? qué Pero esta limpiecita sí cuando tiene el tema de las venas negras. Pero insisto se ve mejor con la pintura que con, con la cara limpia. No voy a Así se habla, vamos Vamos por acá Como ya tengo los puzzles más o menos Eh, eh ...recordados, por así decirlo. No me voy a demorar mucho en este episodio. Yo creo que va a ser un poquito menos de 30 minutos, o algo así. Eh... Puede que incluso... ...grave del tirón hasta el final. Porque el final no está tan lejos. Pero ahí, bueno, voy a ver... ...cómo está la cosa. La antorcha, la antorcha, la antorcha. Te ando con el impulso de speedrunner. ¿eh? Voy a tratar de llevármelo con calma. ¿sí? Con calma, tranquilo. Con calma. Bien. Pero aquí no había que ningún otro lado. Ah, y lo otro que no le había comentado. Es que donde hice el speedrun tenemos todas las runas todos estos es coleccionables entonces ahora vamos a poder descubrir qué qué qué pasa qué qué, qué qué pasa no no creo que hay una escena oculta que yo nunca la desbloqueé cuando lo jugué pero gracias a esto tengo todas las runas ahora entonces vamos a poder verla justo. y no sé de qué se tratará tampoco algún final alternativo no sé. Pero el, lo positivo de, de haber hecho el, el pseudo speedrunner. Llegale con esta. Pero justo. Estoy invisible. Ahora sí. Claro, pégale, eso bien, ya, nice, nice, pero no desaparezca ahora. Me va a atacar también, pero y ¿por qué se vuelve invisible del todo? No, muévete, muévete. Ahora sí. Nice. Creo que nunca lo había visto así invisible en una de esas. Es parte del... Mierda, mierda, la luz. Oh, se me olvida la torcha todo el rato. ¿Qué onda? Ay, ay, ay. Entonces lo que tengo que hacer aquí es... Encontré la R que está en. ¿Dónde está la R? Creo que estaba por acá atrás. Bueno, me acuerdo de nada, de viejo. ¿Qué ondi? Vamos, creo que había que volver. Y por aquí. Claro, era esa R. Pero voy que prender la luz por el otro lado. Bien. Por aquí. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, vamos. Claro, aquí está. Vamos, corramos. Entonces vamos a poder desbloquear esta escena. Que la consigues con, con toda la runa que haberlas visto toda, toda la runa, entonces va a haber una escena que se va a desbloquear, no sé si en el final o ser o muy cerca del final. Vamos. Ahora No va a apagar la antorcha. Corre, corre, corre. Nice. Vamos. Wow. Creo que nos estamos acercando a la guarida del, del bicho este grandote. Que aparte de atacarnos con ese miedo que nos grita a través de la mente. Eh, tiene forma física. Así que... Vamos, vamos por acá. Así que ahora no voy a estar buscando mucho la ruina, sino que me voy a estar concentrando más, como más en el, el tema de avanzar y de bloquear todo el lore y tenerlo con, bien grabado. Ven si se fijan tengo todas las runas de bloqueo. Y todas se me habían quedado en las zonas anteriores, no en esta. Y aquí lo que tengo que hacer es correr y abrir ese portón. Vamos, corre. Ah, pero no prendí la.. Aquí al final hay una. Mierda, nunca había, murio, muer, murio. nunca había muerto con esta cuestión Da cosa, güey Da como cosita Y otra vez más, se me olvidó lo que tenía que hacer Y aquí tengo que volver por acá, claro Y prender la antorcha que está ahí detrás, claro Vamos, corre, corre Pero este. Y ese es el puente que tengo que tirar Vamos, corre Corre Corre Creo que tengo que mirar el tema de la puerta de nuevo ¿eh? Porque como aparece en rojo A ver Sí Corremos. Claro, pues ya ahora tenemos a dónde ir, pues hijo. Antes no teníamos a dónde ir. Apreté, apreté, apreté. Nice. Nos vamos por acá. Ya. Entonces aquí prendo esto. Tengo que cruzar de nuevo, pero podría darme la vuelta completa o ir directo hacia los que están allá. Vamos, corre. Corre, corre, corre, corre. Ahí, ahí. Bueno, darnos la vuelta completa. Claro, voy. Pues aquí está era esto, ¿no? No, no con esto. Ahora sí. Vamos a Nice, nice, nice. Avanzando, avanzando. Creo que aquí es donde está la guarida del bicho. Solo tengo desbloqueado. Sí sí sí aquí en la del bicho. Ya batalla final. No no es final hay una hay una hay una más después de esta. Vamos. Lo no, vamos a ir arrastrando Creo que aquí no importa si no... Si no apaga la antorcha ¿Por qué no? Te quedaste como bugeada Avanza, bien, bien, bien avanzando Ahí, mira, esta, esta agüita me la está apagando Me la apagó Me la apagó Corre, corre Igual me agrada el hecho de haberla hecho. El hecho de, de pasar de nuevo esta cuestión. Porque para no cometer el mismo error después. Es como agarrar la cabecita. Tremendo perrazo, hijo. ¿Y que creo que tengo que esperarlo? Claro. Pero, no lo estoy esperando. Pero... Qué va rápido. Pégale en la cabecita ahí. ¿Qué tengo que tratar? Claro. Vamos, corre, corre, corre. Pégale. se metió? Aquí tengo que estar atento, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me pegó! Pues si no veo nada Chucha. ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! Bueno, con los sonidos me ubico un poco, ¿eh? Vamos. Ah, no, no, hice. Es como que lo marca. Marca su posición. Pero, ah, ya. Yeah. Corre, corre, pégale, pégale. Oh, nice. Oh, mierda. Oh, pues. No tengo... no me había olvidado que. Me agarré la People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods, a familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole, she couldn't say which was worse, the darkness, or the monster that her father had become, she couldn't fight them both, mm. and so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But Pero... si está terrible muerto, viejo. está con, está con su alive. cabecita. I'm so sorry, my love. Hoy le extendió caleta el brazo. La cuestión negra. Forgive me, sé I know you have no reason to trust me anymore. Mm -hmm. no? aquí. Oh, lo va subiendo de, de poco. a poco. time I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. take me to the mountain to trust him as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Okay. Yo creo que vamos a terminar el juego ahora Vamos, Yo creo que vamos a buen ritmo Ya no no quedan muchos puzzles Creo que queda solo este Y como lo, lo hice hace poco Lo tengo bastante fresco Así que vamos vamos por el final Vamos por el final Vamos a subir por esta escalera Sube, sube. Esto va a ser de largo tiraje. ¿eh? Así que prepara Prepárense, muchachos. No estoy aquí para luchar mi pasado. Estoy aquí para Dillion. Creo que tengo que subir por acá Vamos. Vamos el, el rico bugazo de muro ya, creo que llegando aquí arriba, podemos ver una de las perspectivas para arreglar el puente Y trate... creo que esta es la más larga, por eso es que estoy haciéndolo primero no, no, no, aquí me pegan después de la... a la vuelta A la vuelta me tengo que pelear con unos bichos ahí Cuando suene, ahora. Ok. Corre. Aquí me he con un par de bichitos. ¿Te se pone invisible justo cuando estoy a punto de notar ¿Qué hizo? ¿Habían dos invisibles? ¡No, invisible. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Levántate. ¿Cuántas veces me me había Dios mío. no, que las que me caí anteriormente, ¿eh? Con el boss. Me quitó, me me Dios mío. Me quitó el, el, el arreglado de puente que le mandé. Y ahora tengo que subir todo tengo que tener... Dios mío, por haber, por haber ido, ido de apurón. Sí, sí, ¿sabes? me lo voy a tomar con calma. ¿Cómo? Sé que lo he dicho desde un principio, pero prefiero. Ahora sí me lo voy a tomar con calma. Voy a subir con toda la tranquilidad del mundo, sin apuro. No hay por qué apresurarse. Vamos a arreglar el puentecito y vamos a, vamos a reventar a estos muchachines, ¿vale? Sin prisa, sin, sin tratar de hacerlo con rapidez. Que ya no es necesario el espirra. Vamos, disfrutemos. Con calmita Tengo que estar preparado para estos bichos Vamos Mentalidad de combate On ¿Qué es eso esquivando Ya, bien, bien, bien, bien. Vamos, vamos a abordarlo Pero cuando aparezcan los pesados esos. Pero si lo patí, lo patí debió. Debrió. Ahora sí. Debió desestabilizarlo. Eso, con, concéchate. Ya pensé que me estaba haciendo trampa. Pégale. Pero ¿por qué pegan? ¿Al mismo tiempo? ¿Desde cuándo si estos son los normales? Y ahora sí. Eso. Con la calmita ahí. ¿ah? Tranquilito. Sin apuro. Viendo el, el timing. Dios mío, el manqueo cuando alguien te apura. Porque ahora nadie me está apurando, loco. ¿Sí? Disfruta, disfruta. Ah, que ahora lo que tengo que hacer es. Pasar por acá. Bien. Pasar un poco por el puente. Y ver. Y ver un portón que se abre arriba. Sí. Nunca he podido cruzar esa puerta. isn't just a broken bridge is it Mother, you showed me how to see further. creo que desde aquí sí no tengo que arreglarlo de primero that is our gift and our duty Vamos. ¿Dónde era? Ah, oh, por, aquí. por aquí, por aquí, por aquí. Claro, aquí arriba. Veo desde aquí. Claro, este puente. Y este trocito. Y este trocito no abre la puerta que está ahí. Vamos. Aquí, esto me costó un huevo. Un huevo y medio. Aquí está. Abrimos eso. Me causa curiosidad por qué está esa puerta ahí. Si no la puedo abrir. Creo que el palacio del otro lado, ¿eh? no lo sé. Vamos, entonces aquí subimos y reventamos a los, los pelotas que están aquí arriba o bajamos. Creo que estaban abajo. Eso ya lo tengo. Hay que pasar por acá. Bien, bien, bien. Bien, abrimos acá. Ah, porque él me <coughs> por atajo Como atajo Pero hay que subir, definitivamente sí, hay que subir. Mi memoria no está tan, tan destruida. Pam. Vamos a subir por acá. Pero creo que lo voy a hacer cruzando el puente. Y, y lo voy a dejar hasta ahí. como Porque igual me he demorado cayendo de forma muy rara. No, o sea, muy mal. Así como, oye, ¿por qué quería hacerlo rápido si podía ir con toda la calma del mundo, viejo? Llegale eso Corre, corre, corre ¿Se va a tirar o no? ¡No, ¡No mierda! Ahora sí ¿Y por qué me tiras dos de estos? Debía haber esquivado Voy a morir, voy a morir No, no, no, no No, no, no Estoy, estoy, estoy en la mierda Estoy atrapado, estoy chupo, estoy Uy, uh, pero cómo salí de ahí? Pégale Las cabras me salvaron, ah, donde me dijeron que me... Que me enfocara Nice Nice, nice, nice, nice Ahora... A arreglar este puentecito. Y ahora a cruzar el puentecito. A cruzar el puentecito. Mientras voy bajando... Eh has visto un par de videos ya, y eh, creo que ya tenemos la confianza para pedirnos la suscripción y el like y todo eso si te gusta y quieres apoyar este canal dale es gratis, no, nadie te está pidiendo que se desembolse dinero sino que un poco, de, un poco de apoyo si es que te gusta, si no te gusta le das dislike, no, no hay nada, comenta cosas eh, Necesito ir mejorando y la única forma de mejorar es que alguien me vaya diciendo Oye, ¿sabes que Te equivocaste en esto, te equivocaste en esto otro Yo en este minuto estoy en proceso de aprendizaje, así que Debe ser esto Son cuatro, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Y eso de cuándo me hicieron? ¿Y Me la hice do dos veces Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Ya, no lo puedo pegar cuando esté con el escudo Tengo que sacarle el escudo No puedo Me Juro que le estaba dando a esquivar Ya, tengo que descansar Vamos, pachada, eso está más inteligente. ¿eh? Eso, pata el hocico, me eh! Así que, toma, no pensaba ocupar la concentración. ¡Uf! Uh, uh. Mira, yo me lo vi venir. Tengo que retroceder. Bien. Mira el tramposo. ¿Hay otro más? ¿What? ¿Y uno de los grandes? ¿What? No, no, no, estoy muertísimo No, no, no, ahora, ahora sí que no lo... No. no era tan fácil cruzar el puentecito Vamos, con calma. Sin prisa. Vamos. Ahora sí. De uno, vamos. Vamos. Muere de una si bien. Ya uno grandote. A este no lo puedo aturdir, creo. Pero. Levántate ¿Pero si por qué me mata de una? Ah, no, estoy muerto O sea, que este te mate, es muerte Claro, ahí está, vamos Ya no debería avanzar mucho porque después me rodean. ¿Quién? ¿A quién le abrí los brazos, viejo? ¿Pero y por qué no marca el de adelante? grande es eso eso bien bien mira como me lo olía si tengo que esquivar hasta por si acaso ¿Por? pero esquiva cochino troncoso pero mira se aparece en la espalda pú, viejo? mira mira este otro mira este otro como apareció aquí en la espalda Y me hace un bodyblock más encima, no. Ya, ya, ya, ya, da uno, da uno, da uno. Mira el cochino. Ya, cochino culeado. Te moriste, viejo. Corre. Ahí está, ahí está. Oh, por fin. Tramposo, es que aparecen en la espalda, o sea, ¿qué onda? Ya. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Creo que detrás de estas puertas está el final. Eh, yo voy a seguir grabando, pero el capítulo lo voy a dejar hasta aquí para que no tenga que tener problemas con el renderizado y, y todas esas cosas que... Que si hace un video muy largo queda muy pesado Y no, es muy difícil de subir bueno si te gustó dale like Si quieres ver más de esto pues Suscríbete, dale a la campanita Y las cosas que dicen todos los youtubers Chau chau